En Hegel, un vínculo entre la fenomenología del espíritu y la filosofía del derecho. Eduardo, te. Gracias, Adrián. A la palabra. Gracias. Bueno, gracias por el espacio, sobre todo, eh, y por la presencia de ustedes acá. Conozco varios colegas. Es muy bueno encontrarlos en este contexto de, en el que estamos un poco desvinculados, digamos, pero, pero está bueno que las jornadas se hayan podido hacer y que estemos, que estemos reunidos. Bueno, les cuento más o menos eh, el trabajo a lo que apunta, estoy eh, estudiando el, el consumo en la filosofía de Hegel, dentro de una perspectiva un poco más amplia que es eh, en relación al concepto de asimilación, digamos, pero no voy a hablar de eso eh, hoy, pero quiero contarles un poco que el contexto es un poco más amplio, ¿no? Pero me interesaba ver el consumo en relación a estas dos obras, a la fenomenología del espíritu y la, y la filosofía del derecho porque me parece que es un, un tema que está poco trabajado de modo independiente ¿no? el tema del consumo en general aparece relacionado con otros temas con, por supuesto con el trabajo de Hegel con la recepción de la economía política con la concepción de las relaciones mercantiles en general en la filosofía de Hegel sobre todo en la filosofía del derecho con la pobreza hay distintos trabajos donde uno puede encontrar el tema del consumo, pero siempre en vinculación con otro tema. En parte porque el propio Hegel no le dedica una sección de su sistema al consumo como un tema independiente, ¿no? Siempre está en vinculación con otros temas. Y dentro, digamos, de la filosofía de Hegel, donde uno encuentra el consumo propiamente dicho, es en el sistema de las necesidades, lo que Hegel llama sistema de las necesidades, que es la manera en la que entiende el mercado moderno. ¿no? Esto estamos hablando dentro de la sección sobre la sociedad civil en la filosofía del derecho. Lo que quiere explicar es un poco la relación entre el trabajo y el consumo en la sociedad moderna. ¿no? Lo interesante es que ahí muestra Hegel, el, a mi modo de ver, el carácter intersubjetivo del consumo. Dice que el trabajo es la mediación que da a las necesidades, infinitamente particularizadas, es decir, los medios no menos particularizados que son adecuados para satisfacerlas. ¿eh? Y que esa mediación, acá lo estoy citando textualmente, hace que los hombres en su consumo, acá de la palabra consumción, se relacionen principalmente con producciones humanas y que lo que propiamente consuman sean esos esfuerzos. Esto es el parágrafo 196 de la filosofía del derecho. Básicamente, en el mundo moderno nadie consume lo que la naturaleza le ofrece inmediatamente, sino siempre productos elaborados por el trabajo humano. ¿no? Y esos productos se obtienen en este mercado. ¿no? Por lo tanto, lo que consumimos es en realidad el esfuerzo, dice Hegel, de otras personas. Entonces se establece en el consumo, a mi modo de ver, una relación de sujeto a sujeto, mediada por el trabajo. Ahora, ¿de dónde procede esa relación, ¿no? esa relación intersubjetiva del consumo? Esta forma desarrollada de consumo, ¿es la primera expresión, la primera aparición del consumo en, en la filosofía de Hegel, digamos, en el sistema incluso? Yo creo que lo que Hegel llama consumo en la filosofía del derecho tiene un antecedente, en la fenomenología del espíritu. Me refiero tanto a la, a la obra de 1807 como a la sección homónima de la enciclopedia. ¿no? Y en un poco de trabajo voy a los dos textos porque me parece que tienen, presentan elementos comunes. No hay eh, sobre este punto eh, diferencias sustanciales en lo que, a lo que yo me refiero. Y. Creo que hay dos indicios de esa relación, digamos, de antecedencia de, eh, entre el tratamiento del consumo en la filosofía del derecho y en la fenomenología. El, el primer indicio es que al comienzo del capítulo cuarto de la fenomenología, estamos hablando de la parte A del capítulo 4, o sea, lo sería la sección sobre la autoconciencia en la fenomenología de la enciclopedia, que él presenta una relación de suje del sujeto o de la autoconciencia este, estrictamente con el objeto de deseo o de apetencia, de Beguirde, que tiene todos los rasgos, a mi modo de ver, del consumo, pero obviamente en un sentido muy prim primitivo, muy, muy primario, no solo preindustrial, sino precultural. Y en el mismo capítulo de la fenomenología, Hegel introduce el trabajo como una forma más desarrollada de lo que se daba en esa relación primaria de la autoconciencia con el objeto de deseo. ¿no? Y, además, muestra el carácter intersubjetivo del trabajo en ese capítulo. ¿no? Esto es conocido, es, un, es una sección muy conocida de la obra de Hegel, ¿no? carácter intersubjetivo del trabajo que lo hace derivar de lo que sería una primera relación intersubjetiva, por supuesto, lejos de ser la primera relación plena intersubjetiva, ¿no? que es la relación de dominación y servidumbre, lo que nosotros normalmente conocemos como la dialéctica la muy de esclavo y todo lo que ello implica. ¿no? Entonces, todo parece indicar, digamos que lo que en la fenomenología aparece de una manera muy prim primaria, muy incipiente, y por lo tanto rudimentaria, en la filosofía del derecho encuentra una mejor expresión, quizás su mejor expresión. No solo esto pasa con la noción de reconocimiento, ¿no? que también uno podría hacer este arco, ¿no? que va de la fenomenología en su forma más incipiente, en este capítulo cuarto, hasta la filosofía del derecho en su forma más desarrollada. También lo podemos hacer con otras nociones vinculadas, a ese reconocimiento, como son esta forma de consumo y el trabajo. Entonces lo que me interesa es esa relación entre el trabajo, el consumo y, la, y el reconocimiento. Y todo lo que eso implica, ¿no? La intersubjetividad, la constitución de un sujeto, etc. Entonces lo que hago en el, en el trabajo es ir un poco en un sentido... Al revés de lo que uno pensaría inmediatamente, ¿no? de, de, voy a la forma más desarrollada del consumo para entender qué es lo, lo que Hegel entiende propiamente por consumo a su forma menos desarrollada, para ver qué es lo que está implícito ahí. Eh, vamos entonces a, a, a la filosofía del derecho. Como les decía, el lugar natural del consumo es el sistema de las necesidades, ¿no? en la filosofía del derecho, que es donde en gran medida Hegel está recepcionando la, la, la economía política clásica. Ahí estamos pensando al, al, al individuo como, como burgués, digamos, ¿no? es decir, como miembro de la sociedad civil, no todavía como miembro del Estado. Digamos, ¿no? Y pensado como, como burgués, digamos, el ser humano es un ser con necesidades, es un ser humano, dice Hegel, un ser vivo que necesita techo, alimentos, vestido, o sea, las necesidades básicas. ¿no? Ahora, Hegel dice, explica ahí que el trabajo, y que lo cito textual, es la mediación que prepara y adquiere para las necesidades particularizadas y medios adecuados igualmente particularizados. ¿no? Es una elaboración, formirung es la palabra que usa, que da a los medios, sigo citándolo, su valor y su utilidad, y hace que los hombres en su consumo, acá aparece consumción, se relacionen principalmente con producciones humanas y que lo que propiamente consuman sean esos esfuerzos. Esto es lo que les adelantaba al comienzo. Entonces, no solo se está señalando el, carac el, el, el trabajo como fuente de valor, sino también el carácter humano, social e intersubjetivo del consumo. O sea, esto que está planteando acá se puede plantear como una especie de silogismo del consumo. Porque por un lado se establece una relación entre la necesidad y su satisfacción por medio del trabajo. Hay una relación sujeto-trabajo-objeto, ¿no? es decir, entre el sujeto y el objeto está la mediación del trabajo. Y por otro, entre consumidores y productores también. ¿no? Hay una relación entre ambos Nuevamente por la mediación del trabajo. ¿no? Ahora ya no es una relación sujeto-objeto mediada por el trabajo, sino una relación de sujeto-sujeto. El consumo en ese caso es uno de los extremos de ese silogismo y el otro extremo sería la producción. El término medio el trabajo es aquello que nos permite tanto acceder a los bienes de consumo gracias a nuestro trabajo y por otro lado, lo que consumimos es ya el trabajo de otro. ¿no? Hay una dependencia mutua entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades. Y por eso acá uno puede encontrar esa idea clásica ¿no? de la economía política de que el egoísmo no es incompatible con el beneficio general. ¿no? Ahora, el mercado es una suerte de, lo vuelvo a citar, entrelazamiento multilateral de la dependencia de todos dice Hegel ¿no? en tanto cada uno produce para los otros cuando produce para sí mismo ¿no? en realidad nadie produce estrictamente para sí mismo ¿no? en el trabajo yo no produzco lo que consumo ¿no? ni menos consumo lo que encuentro en la naturaleza inmediatamente ¿no? todo lo que consumo lo produjo otro u otra, u ¿no? y lo que yo produzco lo consumen los demás. A mi modo de ver, en eso hay una cierta inhibición del deseo, ¿no? Porque cada trabajador o cada trabajadora tiene que postergar su deseo inmediato, digamos, o su necesidad inmediata. Acá hay que ver si, si estamos hablando de necesidad o de deseo. ¿no? En función de un objetivo más, eh, más mediado, más complejo, ¿no? Es decir, en vez de cocinar para comer, es cocinar para que otro coma. Esa pequeña diferencia hace toda la diferencia. ¿no? Vamos a ver cómo aparece esa inhibición del deseo a mi mover también en relación con la fenomenología. Otro elemento crucial del consumo en la filosofía del derecho es la dimensión del reconocimiento, esto que les he adelantado. ¿no? Esto lo introduce en el párrafo 192 de la filosofía del derecho. A través de mi trabajo, no solo accedo a los bienes de consumo, también soy reconocido por los demás, soy algo o alguien. ¿no? Es decir, soy docente, panadero, lo que sea. ¿no? En el trabajo alcanza una identidad, una identidad social. En las lecciones de Filosofía del Derecho del 17-18, que él dice que la mediación, se refiere al trabajo, es la relación de una autoconciencia consigo misma a través de la identidad con otro. Y acá resuena la estructura del reconocimiento, ¿no? Que ya conocemos desde la fenomenología. Soy yo mismo, en tanto otro me reconoce como un yo, y en tanto yo reconozco a ese otro como un yo igual a mí. Bien, vamos a ver después las diferencias, por supuesto, ¿no? Entonces el consumo en última instancia, a mi modo de ver, tiene un sentido de reconocimiento, de, en coincidencia con el otro, ¿no? de encuentro con el otro. Y la prueba de esa, de, de, de que eso es lo esencial en ese consumo, son los casos, se muestra digamos, en los casos de extremos de la pobreza, por un lado, y del lujo desmedido por el otro. Son dos casos que generalizan la filosofía del derecho. Es la propia dinámica de la sociedad civil la que, la que nos lleva a esas dos situaciones extremas, según Hegel. Cuanto más riqueza se produce, mayor es la pobreza en esos términos. No lo está planteado. Él reconoce el problema, plantea algunas soluciones que no vienen al caso acá, pero lo, lo interesante a mi modo de ver para estos objetivos es que Hegel está explicando, y esto lo cito textual, el ansia de lujo y el derroche de la clase industrial y el consiguiente surgimiento de la plebe, en esos términos, en base a una razón ética. Esta, esta explicación está en el parágrafo 253, en las observaciones. Entonces, las situaciones extremas de la ostentación y la indigencia ponen en evidencia lo esencial, que es el reconocimiento de la relación de producción y consumo. El consumo puede ser el indicador de la falta de reconocimiento. Bien porque a una persona no le alcance, digamos, para, para acceder a lo necesario para sobrevivir, y así de alguna manera se demuestra el desconocimiento más que el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado, por parte de la comunidad, o bien porque en el caso extremo, contrario, el consumo suntuario, evidencia un reconocimiento fallido. ¿no? En términos de G, la falta de un honor estamental, ¿no? la ausencia de una verdadera intrasubjetividad entre pares. ¿no? Ahora, esos casos extremos lo que revelan es la naturaleza del consumo, en el sentido más profundo. ¿no? En el consumo no buscamos una cosa, una mercancía, sino otro sujeto, y lo que buscamos en ese sujeto es reconocimiento. Bien, ahora esa eh, relación entre, eh, con su, entre, perdón, entre el reconocimiento y la intersubjetividad la encontramos en otra parte del sistema, como sabemos, en la filosofía del espíritu subjetivo, en la fenomenología del espíritu como sección, digamos, del, del sistema y como la obra de 1807, ¿no? Voy, eh, paso a esa, a esa obra para ver qué es lo que um, quiero descatar, re, sí, destacar, quiero decir, de esa, de esa sección. Eduardo, después, te quedan dos minutos. Ah, ¿dos minutos? Sí. Bueno, eh, a ver, como puedo resumirlo. Bueno, sintéticamente hay, a mi modo de ver, tres escenas en, esa, en ese, esa primera parte del capítulo cuarto, en la parte A del capítulo cuarto de la fenomenología. La primera de las cuales uno podría pensar como una escena de consumo, aunque no aparece el consumo en los términos más desarrollados, de la consumción, sino como obselen, ¿no? es decir, como un, un devorar o un aniquilar el objeto ¿no? al, al, al ingerirlo. ¿no? Esa, es, esa primera escena que es más una relación de sujeto-objeto que se demuestra insatisfactoria. ¿no? Da lugar a la segunda escena, que es la conocida escena de la lucha-muerte por el reconocimiento, digamos, ¿no? de la duplicación de las autoconciencias y la lucha-muerte, cuyo resultado lleva a la tercera escena, que es más bien la estabilización de la relación de dominación y servidumbre, que es donde aparece el trabajo, el servicio y bueno, lo que ya conocemos. ¿no? Entonces, un elemento importante de esa, de esa primera escena es la, la vinculación de, de, la, de la autoconciencia con lo que se le enfrenta a ella, como algo negativo, ¿no? Así lo plantea Hegel, digamos, como algo inesencial, algo nulo. ¿no? Pero esto planteado como una decisión al interior de la, de la vida. Y lo que se plantea en esa, en esa tensión entre la autoconciencia y el objeto es una, eh, a mi modo de ver, una especie como de intolerancia ontológica, ¿no? es decir, el Sujeto, habiendo llegado a la certeza de sí mismo como algo sustancial y algo eh, en sí mismo independiente, no tolera, digamos, esa presencia de, algo, de otro que se plantea como a, su, a sí mismo sustancial. ¿no? Entonces, de esa manera, lo que tiene que hacer es probar esa certeza a través de la aniquilación de ese objeto. Bueno, esa aniquilación del objeto a través de ese... Devorarlo, ese consumo primitivo, casi animal, es, lo que, es la manera, de, es el intento de probar ese, esa certeza subjetiva. Bueno, esa estructura, que, no, que no, es, no aparece únicamente acá, sino que aparece incluso en la lógica, es lo que me parece que es la estructura del consumo cuya mayor expresión, su mejor expresión, digamos, es lo que vimos recién en la filosofía del derecho, ¿no? pero que tiene esta primera aparición, por lo menos esta aparición, la primera aparición en forma espiritual, digamos, ¿no? porque también uno la encuentra en la filosofía de la naturaleza, en otras secciones. ¿Y cuál es entonces, o sea, lo que les planteaba, ¿no? es decir, ahí hay una intolerancia ontológica, digamos, no tolero que haya una sustancia que no sea yo mismo frente a mí, y la busca, digamos, lo que se persigue, digamos, a través de ese consumo, es una especie de un fin epistémico, digamos, que es la demostración de la certeza de sí, ¿no? es decir, encontrar una prueba externa. Entonces el motor, un poco del recorrido de la conciencia, en este camino, en esta parte, digamos, de la fenomenología, tiene que ver con alcanzar esa satisfacción cognitiva. ¿no? Bueno... Eh, Creo que lo dejo ahí porque, en todo caso, si hay preguntas, puedo desarrollar porque si no, no me voy a extender demasiado. Bueno, perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias. Bien, eh, la próxima expositora es Sandra Palermo, que es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El título de su exposición es: ¿Ciudadanos de la Tierra o ciudadanos del Todo? acerca de la concepción del hombre y de la relación entre filosofía y polis en la discusión entre Koyev y Strauss sobre el hierón de Genofonte. Bueno, Sandra, te cedo la palabra. Gracias. Eh, no sé si puedo hacer compartir, a ver. Sí, creo que sí. ¿Ven ustedes algo o no? No. Ah, sí. Sí, sí. ¿Sí? A ver. Bueno, voy a ver si, si... Yo ahí no veo nada, no los veo absolutamente a ustedes. Así Ojo, Sandra, que... que se ve todo lo que pones en la computadora, ¿sí? es un gran problema. No solo el sí. PowerPoint. Ten en cuenta, eh, eso era pero... más, no sé, qué, no sé qué cosas tendrás abiertas. No, no, no yo no, a, a ustedes no los veo absolutamente, o sea, okay. esto, eh, con Zoom no me pasa, veo, veo a los demás, pero acá no los veo, así que cualquier cosa me, me, me hablan, porque no veo si nadie hace algún gesto o algo. No, eh, bueno, entonces, eh, le cambié un poquito el título, porque el título era, además de largo, e inteligible, ahora es largo, pero pero espero un poquito más inteligible, y voy rápidamente a la presentación porque si no, no nos va a quedar tiempo. Entonces, eh, esta, este trabajo tiene por objeto analizar el, el debate entre Leo Strauss y Alexander Colleb acerca del hierón de Genofonte. El, el interés por este diálogo reside en que en las manos, tanto de Colleb como de, de Strauss, el, el texto genofontiano deviene la ocasión para esa... Eh, para esa disputa de los antiguos y de los modernos, de la cual tanto Strauss como Koyev se sentían representantes. Y de hecho, ambos pensadores se autoperciben, digamos, como, como, como exponentes ¿sí? de dos standpunkte ontológicos, antropológicos, epistémicos, eh, contrapuestos, que, eh, que representando, digamos, dos, dos posiciones, moderna y antigua respectivamente se declinan a su vez en dos maneras irreconciliables para ellos de pensar la filosofía y sobre todo la relación entre la filosofía y la polis de este diálogo que se eh, que se que se, que se, que, se, que, se, que se concreta digamos en un en un texto que se va a publicar en 1954 cuyo título es en, en, en español sobre la la tiranía y en, los, en el intercambio epistolar que mantienen entre mediados de los años 30 y principios de los años 60, elijo dos ejes. Por un lado el eje antropológico, que ellos mismos dicen gira alrededor de la cuestión fundamental de la naturaleza humana, y por el otro lado el eje que llamaría filosófico-político, que se ocupa de la relación entre filosofía y polis. Estos dos ejes, obviamente se relacionan, se entrelazan recíprocamente y se entrelazan con un tercer eje que es el eje ontológico. Digamos que para, esto es lo único en lo cual Koyev y Strauss están de acuerdo, para ambos discutir acerca de la cuestión de la tiranía, discutir acerca de la cuestión entre saber y poder, significa discutir acerca de la cuestión del ser y de la verdad y acerca de la cuestión de la inmanencia o de la trascendencia de la verdad. Entonces la cuestión, el eje antropológico. Um, si hay algo que Strauss eh, pone en evidencia en su diálogo con Koyev es que el carácter de, eh, más definitorio del mundo moderno es el antropocentrismo que contrasta, dice él, con el teocentrismo de la posición bíblica y con el cosmocentrismo de la posición griega clásica. Uh, Hablar de antropocentrismo, dice, dice Strauss, no solo significa poner en evidencia que a partir del siglo XVII el, el hombre es puesto en el centro de la escena política, eh, epistémica, ontológica, etcétera, sino que además para él significa sostener o denunciar la concepción antropológica moderna que consiste en pensar al hombre como homo faber, que consiste en poner el primum en el hacer, y no en el ser, que consiste, digamos, en reducir o circunscribir el ser al hacer. Lo que los hombres hacen, dice Strauss, de Strauss, deviene el criterio de lo que los hombres son o deben ser. Y esto es lo que lleva a la idea de la posibilidad de una modificación completa de la naturaleza humana. Naturaleza humana, que para Strauss es frágil, es vulnerable y no eh, sustancialmente modificable. Puede ser educada, dice él, pero no puede ser completamente transformada. Lo cual no significa que sea una naturaleza mala, ¿sí? después capaz se puede hablar. Pero eh, olvidar esto, sí o esto es, dice, esta, esta imposibilidad de modificar sustancialmente la naturaleza humana es lo que, dice Strauss, la sobria falta de profundidad de los griegos no olvida. Y olvidar esto, dejar de lado esto, es lo que lleva a la, eh, a la disolución moderna de la distinción griega clásica entre theorein y praxis, ¿sí? y es lo que lleva a la peligrosa, peligrosa porque inactuable para, Koye, para, perdón, para Strauss, convicción moderna de que la verdad, dice Strauss, el elemento de la teoría puede encarnarse en la opinión, esto es, en el elemento de la sociedad política. Esto comporta, siempre para Strauss, una determinada idea de historia como construcción completamente humana y por, y por lo tanto completamente calculable, tal que en ella no hay lugar para el azar, para la fortuna, para la contingencia. De ahí, dice Strauss, la mesiánica promesa, peligrosa también para él, de una consumación de la historia, de un significado de la historia, de un cumplimiento de la historia que coincide con una construcción de la sociedad perfecta. Ahora bien, que esta, eh, que esta cuestión antropológica, que esta cuestión de la naturaleza humana sea para, eh, sea para ambos central, se pone en evidencia en, lo que, en, en la respuesta que Koyev le va a dar diciéndole... Bueno, si existe algo como una naturaleza humana, entonces usted tiene razón en todo. Pero deducir de premisas no equivale a demostrar tales premisas. Lo que Koyev ya desde los seminarios hegelianos de los años 30 no acepta es justamente la idea de un ser del hombre, la idea de una naturaleza humana, yo insistía ¿no? en que el hombre es, en tanto que espíritu, es actividad, es, negación, es transformación de lo dado, es la herida, una herida mortal en el seno del ser, de la naturaleza, de, de, de la sustancia, ¿sí? el, el, el hombre, el espíritu, es en tanto que se hace, ahí hay un pasaje en el cual dice, bueno, el yo será así, su propia, su propia obra, ¿sí? pero sobre todo lo que Koyab le va a, a, a contestar a Strauss, es que la idea de una naturaleza humana, o la idea sí, de un ser del hombre, de una naturaleza in, inmodificable, debilita la idea misma de una moral. Que naturaleza humana y moral no, no pueden saldarse juntas, porque, le dice, los animales que sin duda tienen una naturaleza de tal tipo, no son nunca moralmente buenos o malos, como muchos son sanos o enfermos, Salvajes, salvajes o domésticos, ¿sí? Entonces, la idea de una naturaleza excluye casi la posibilidad de una moral porque la naturaleza no es ni buena ni mala, la naturaleza simplemente es. Y la moral, en cambio, implica una actividad y una actividad constructiva de parte del hombre. Ahora bien, si el hombre es actividad, si el hombre es negación, en tanto que espíritu, si es apertura del no aún, como ya sabemos, para Koyev esto significa que lo que mueve al hombre, lo que, lo que mueve esa actividad que el hombre es, es un deseo, y más específicamente un deseo de reconocimiento. Hay humanidad, subjetividad, porque hay deseo y hay humanidad, subjetividad, mientras que esa fisura, ese desgarramiento que el deseo es, se mantenga efectivamente abierta. Y, esta, y la historia, para Koyev, es en la instancia del despliegue de esa fisura o de ese desgarramiento. La, la, la historia, desde este punto de vista, es sí el lugar del error, podríamos decir, porque el, el deseo es error, en tanto que es fisura entre ser y pensar, Sí, pero al mismo tiempo la historia es la instancia del movimiento de, de, la, de superación del error en favor, en favor de, la, de la verdad. ¿Sí? Ahora la cuestión es que, desde este punto de vista, para Koyeb la historia es la única instancia de realización de la verdad. La historia es la Verwirklichung, la, el, el lugar de la verificación de la verdad. Y si la historia es el lugar de la, la instancia, la única instancia de verificación de la verdad, si la verdad es tal en la medida en, la, en, la medida en que se impone históricamente como verdad, entonces, y Koyab no, no, no se sustrae a esto, entonces esto significaría ¿sí? que, eh, todo, lo que se, todo lo que queda, lo que es ajeno a esa verificación social, e histórica, quedaría relegado para Coller en el dominio de la doxa, de la opinión, o en el en, en lugar del silencio. Y peor aún, desde el punto de vista de Strauss, esto significaría ¿sí? que no hay lugar para el pecado, o mejor dicho, que el pecado, el mal, el error, queda absuelto o perdonado mediante su éxito. En la medida en la cual se impone, ¿no? acá hay un pasaje que cito de, las, de, la, de la introducción a la lectura de Hegel, en la cual dice, bueno, el pecado puede ser perdonado, como Con su éxito. El, el éxito absuelve el crimen porque el éxito es una nueva realidad que existe. Esto es lo que Strauss absolutamente no puede aceptar y que denuncia como él, bueno, lo que es se vuelve la norma sí, de lo que, de lo que debe ser. La otra cuestión, la segunda, el segundo eje, es el eje de la relación entre filosofía y polis, eh, para, para acoger si la, si la verdad no puede ser pensada en términos eh, de un ser eh, eterno, inmutable y trascendente, si la verdad es tal solo en la medida en que se realiza históricamente y depende de las condiciones materiales, sociales, políticas, entonces, Sí, esto, y, y si el filósofo ha de ocuparse de la verdad, esto significa entonces que el filósofo no solo podrá y querrá ocuparse de las cuestiones de la polis, sino que además deberá ocuparse de las cuestiones de la polis. Acá eh, un pasaje, podemos leer del, del texto, en el cual dice, pero si no se acepta una concepción teísta de la verdad, si se admite el ateísmo radical hegeliano, según el cual el ser mismo es esencialmente, temporal y se crea en tanto que revelado discursivamente en el curso de la historia, o en tanto que historia, ha revelado igual verdad, igual hombre, igual historia, y si al mismo tiempo no se quiere sosobrar en el relativismo escéptico que arruina la idea misma de la verdad y por tanto de su búsqueda o de la filosofía, es preciso huir de la soledad y el aislamiento absolutos del jardín, no menos que de la sociedad restringida de la República de las Letras y frecuentar como Sócrates no los árboles y las cigarras, sino los ciudadanos de la ciudad. La imagen, para Collet, del filósofo que vive fuera del mundo, alejado de la plaza, de la plaza y dedicado digamos a la búsqueda de, la, de una verdad que es pura teoría o contemplación sin vínculo necesario con la acción, supone justamente una concepción crítica teísta para él, de la verdad, una concepción del ser y de la verdad como eternos y trascendentes. Lo interesante es que también para Strauss el filósofo tendrá que ir a la ciudad, tendrá que recorrer en los mercados y la plaza, pero el filósofo irá a la ciudad a buscar otros potenciales filósofos, a buscar amigos, a buscar personas que tengan al, almas, dice él, afines a las suyas. Y haciendo esto el filósofo no podrá no entrar en conflicto con la ciudad. Y no podrá no entrar en conflicto con la, la ciudad, con el con el, con, el, con la polis, con el, con el poder, porque la polis, dice, dice, dice Strauss, tiende necesariamente a, po a ponerse como el horizonte último de legitimidad y verdad. Y es justamente este, este horizonte, el que, este estatus, mejor dicho, el que el filósofo no reconoce. Si la sabiduría o virtud es el bien supremo, dice Strauss, la patria o la ciudad no pueden ser el bien supremo. La virtud política o la virtud de quien no es filósofo es una cosa mutilada. De ahí que Strauss eh, rechace la idea colleviana de que el filósofo tiene que eh, salir, tiene que habitar el gran mundo, tiene que salir de la capilla, del, del, del jardín epicúreo, eh, o de la, su versión moderna ¿no? de, la, de la República de las Letras, para habitar el gran mundo, para habitar la escena despiadada de la historia universal, decía, de ahí que Strauss niegue esta idea a partir, uno, de la idea de que no hay diferencia cualitativa entre la capilla y el, y el partido político, pero sobre todo a partir de la idea de que la filosofía, dice Strauss, a diferencia de las otras ciencias Positivas, no es ni cumulativa ni progresiva. Hacer de la verdad un resultado de los avatares del mundo es reducir la filosofía a un producto de la historia. Dice Strauss en una carta a Kojeb: la deducción del deseo de reconocimiento, la, la, la, el circunscribir, digamos, la virtud moral a reconocimiento universal es convincente solo si se presupone que toda filosofía consiste en aferrar en el pensar el espíritu del propio tiempo es decir si se presupone todo aquello que ha de ser discutido la filosofía no puede ser para Koyev, He, pa, perdón para Strauss lo el propio tiempo recogido, en ideas Y esto significa que no puede haber identidad entre filosofía y política o entre filósofo y polis porque filósofo y polis están movidos por dos deseos, podríamos decir, diferentes. La filosofía, la, la, la, la política es decisionista y productiva, la filosofía adquisitiva y disputativa, la filosofía es setética, ¿sí? la filosofía es eh, genuina conciencia del problema dice Strauss, y conocimiento de la propia ignorancia, y esto significa para Strauss la necesidad, la exigencia de reconocer una ulterioridad de la filosofía respecto de la polis, respecto de la discursividad pública y política, una ulterioridad moral. Para Koyev, ¿sí? que justamente le dice, bueno, usted apela a la conciencia moral para rechazar mi criterio, esta posición de Strauss es una posición desde el punto de vista teórico eh, teísta, desde el punto de vista político, sí, aristocrática. En un pasaje le dice, típica de un pueblo conquistador. Para Strauss, la posición de Coller, que reduce o circunscribe en la virtud moral a reconocimiento universal, lleva o equivale, dice Strauss, a la tautológica y políticamente peligrosa afirmación de lo que es, a reducir, a ¿sí? uh, hacer de lo que es la norma, de vuelta, de lo que debe, de lo que debe ser. Para, para salir quizás de esto, para sustraerse a esto, aparece en Collier esa atormentada figura del, del estado universal y homogéneo y del, y del fin de la historia. La filosofía, dice Strauss, en tanto que búsqueda del orden eterno presupone, y cito, que hay un orden eterno e inmutable dentro del cual la historia tiene lugar, orden que no se ve afectado en absoluto por la historia. Es a ese orden que debe volver la mirada el filósofo. Ahora bien, si el riesgo de la posición de Koyev es el de hacer de lo que es la norma, de lo que debe, de lo que debe ser, el riesgo para Koyev de la posición de Strauss es el de caer en un saber ¿Sí? en una teoría, en un saber que impoluto, ¿sí? no, es incapaz de practicar la justicia. Porque como le dicen en una carta en la cual están discutiendo de diálogos de Platón, quien, quien, gente que no sabe quién es y cómo viva su propio vecino, no puede practicar la justicia. Eso es todo. Gracias. Bárbara. Y veo si puedo salir. Muchas gracias, Sandra. No sé si puedo salir. A ver. Dejar de participar. Ah, Ahí está. Compartir. Ahí está. Bien. Erran. Pasamos entonces al último expositor, porque eh, Fabio no, eh, no está acá, Fabio, ¿no? Me parece que no, yo no lo vi. Bien. Eh, el último expositor es Teo Yovine, de la Universidad de Buenos Aires, y el título de su exposición es Deleuze en Marx, la idea social en el capital. Teo, te cedo la palabra. Muchas gracias, ahí está mi presentación, bien precaria, eh, es solamente un pizarrón, así que no le, no le preste mucha atención. Entonces, yo, yo quiero hablarles de, de, de una relación que, que creo que existe entre Deleuze y Marx por medio del concepto de idea social de Deleuze. Eh, Deleuze lo, lo propone en un sentido marxista, lo dice explícitamente, pero cita directamente a Balibar y no lo cita di directamente a Marx, solamente indirectamente. Entonces, el objetivo sería ubicar esta relación directamente en Marx, más específicamente en el capital. O sea, te digo, si te escucho significa... un poco bajito, ¿te puedes acercar más al micrófono quizás? Ahora, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor, mejor sí, sí. Bien. Entonces, lo que significa esto es saltarnos a balibar. Por eso, primero voy a introducir primero la idea de Andeles, después vamos a ver el planteo de la idea social. Quiero ir en medio intercalando... Eh, lo que me parece pertinente de, de, del capital. Y yo espero eh, con esto mostrar que hay una gran concordancia entre ambos planteos. Y finalmente, quiero us usar esta concordancia para mostrar todas esas derivas antropológicas que se siguen. Así que vayamos a Deleuze. Eh, la, la exposición de la idea arranca presentando eh, un, el carácter problemático de la idea. Básicamente, el objeto de la idea es un problema a resolver. Como vamos a ir viendo, la idea se va a mantener siempre ahí, siempre en ese ámbito, no queda solucionada y ya está. Lo que, lo que sí va a haber son determinaciones progresivas del problema. A la idea no le toca eh, dar la solución del problema, pero sí le toca determinar las soluciones posibles o la posibilidad de esas soluciones. Entonces, siguiendo este hilo, Deleuze asigna a la idea tres momentos. El primero es el de la indeterminación. O sea, la idea está completamente indeterminada respecto de su objeto. El segundo momento es el de la determinabilidad. La idea se hace determinable respecto de los objetos de la experiencia. O sea, encontramos la relación que hace posible esa determinación. Tercer y último momento, determinación. Por medio de esa relación que encontramos recién, en cuanto a la determinación o los valores para los elementos de la idea. Por este esquema de los tres momentos, indeterminación, determinabilidad, determinación, se va para el cálculo diferencial. Justamente porque ahí encuentro un modelo técnico muy preciso. Y, y, y justamente antes de ir a esto, eh, quiero agradecerle la explicación de, de Gonzalo Santalla sobre la matemática en Deleuze, que me fue fundamental para entenderlo yo. Así que tenemos este primer momento. Los elementos, tenemos en este primer momento los elementos diferenciales. Diferencial de X, diferencial de Y. Por ejemplo, si X es 2, diferencial de X es una cantidad infinitamente pequeña mayor que 2 pero no está determinado porque solamente es mayor que 2. Entonces, eso es lo único que tenemos acá, llegamos al segundo momento. Si yo pongo en relación diferencial de y y diferencial de x, descubro la forma que tengo de determinarlos, o sea, la determinabilidad. No obtengo todavía los valores, pero por medio de su interacción recíproca, puedo llegar a determinarlos. Eso, determinar los... los eh, los valores le corresponde al tercer momento, el de la determinación. ¿Qué quiere decir que a partir de esa forma, a partir de esos elementos, a partir de esa relación, obtengo sus valores. Puedo llegar a determinar completamente la relación. En resumen, tenemos primer momento de x de y, no tienen valor alguno. Segundo momento, los pongo en cuenta una relación específica. Tercer momento, obtengo los valores a través de esa relación. Parafrasando de Deleuze la idea es como un sistema de ligazones ideales, o sea, de relaciones diferenciales entre elementos recíprocamente determinables, Esa, esas relaciones que mencionábamos recién entre DX y DI. Y. Pero nos queda un poquito en el aire esto, así que avancemos hacia la idea social para ver cómo, cómo se aplica esto. Tenemos el primer momento, la indeterminación. Tenemos los elementos de la idea, no teníamos tenemos eh, DX y de y para la idea matemática. En la idea social tenemos átomos trabajo, y átomos capital. En el capital tenemos esa oposición básica, que era la fuerza de trabajo por un lado, y el capital por el otro, que creo que vuelve a aparecer acá. ¿no? Y ojo, que, que estas oposiciones no son entre personas capitalistas, personas eh, trabajadoras, son trabajo, capital, átomos trabajo, átomos capital. Con ese primer momento entonces tenemos la, la, la población de esta idea, más puntualmente son los términos que poblan a la idea que no son nada si no están en relaciones. Sabemos por Marx que el capital no es una cosa, es una determinada relación social de producción que se representa en una cosa. Y así nos da el pie para pasar al segundo momento, la determinabilidad. Entre el átomo trabajo y el átomo capital, ¿qué relación se establece? Ya sabemos, ¿no? Relaciones de producción, relaciones de propiedad. Es En el primer prólogo al Capital dice Marx que que las personas solo nos interesan como exponentes de determinadas relaciones de clase. O Se importan más las relaciones que las personas que las expresan. Pero entre este momento y el siguiente está eh, el, el, el núcleo duro, así que quiero parar un poquito acá. La relación entre los dos elementos diferenciales en, en matemáticas forma una función derivada. Es una tangente a la función original, como vemos acá. Y nos dice el comportamiento, no el valor de la función. O sea, sube un poco, baja muy fuerte, no varía, etc. ¿No? Acá nos dice que sube a, a cierto ángulo. Por eso, Deleuze le, le, le asigna también el nombre de universal de la función. Te va diciendo el comportamiento, no los valores. Entonces, ¿qué pasa si esta relación, en vez de arrojarme un valor o arrojarme un comportamiento, se hace indefinido o infinito? Lo que pasa es que ahí, en ese lugar... Encontramos un punto notable o una singularidad. Y así podemos ir al tercer momento. ¿Por qué? Porque en este momento es donde se, de, se determinan todos estos puntos singulares. Por ejemplo, una parábola tiene uno solo, que es ahí donde pega la vuelta la, la línea. Entonces decimos, hasta antes de ese punto hay un rango de comportamiento. Después tenemos otro rango de comportamiento. Si vamos a nuestro caso... Tenemos estos puntos singulares arrojados por, la, por las relaciones diferenciales. Entonces podemos decir que desde un punto A hasta un punto B tenemos producción. Desde el punto B hasta el punto C tenemos circulación. Y podríamos eh, seguir con ese hilo. Entonces esta relación es la relación entre los átomos la que distribuye los rangos de comportamiento. Ahí están los tres momentos del la idea. Y siguiendo con esto, también manteniendo la idea social, hay una especificación de su, de su estatuto ontológico, por así decirlo. ¿no? Eh, cuando, cuando Deleuze expone la idea social, lo, lo, lo expone en, queriendo dar el carácter de multiplicidad de la idea, queriendo, queriendo decir que las ideas son multiplicidades en un sentido sustantivo, y para eso da eh, tres condiciones que se condicen muy bien con eh, los tres momentos de la idea. Esas condiciones son, primero, primera condición, los elementos no tienen forma sensible, son, por así decirle, previo a lo sensible, no, no, no porque esa sensibilidad se abstraiga, sino porque no la tienen porque no les corresponde, Le corresponde en la virtualidad. La, la segunda condición es que esos elementos llegan a determinarse por relaciones recíprocas, lo que quiere decir que esos elementos, todos los elementos quedan relacionados, al interior de la multiplicidad misma, por relaciones internas a la multiplicidad, no viene de fuera esa relación. Es, es lo que menciona Marx varias veces, como, como la pureza de las leyes capitalistas, que solo se puede ver cuando nos despojamos del todo de las relaciones feudales de producción. Es cuando solamente existen las relaciones capitalistas de producción y nada más, que tenemos el capitalismo en estado puro. Después, como última condición, como tercera y última, las relaciones ideales, esas relaciones que establecimos, deben encarnarse en relaciones espaciotemporales. Los elementos deben encarnarse en términos y formas actuales. Y así, con esto podemos pensar este estatuto ontológico de la idea. ¿no? La idea es una multiplicidad virtual, que se opone nada más a lo, a lo actual, no a lo real y no a lo posible. Entonces, por eso la idea es un problema y lo actual es su solución. Y ninguno se confunde con el otro. El problema no se confunde con la solución. Algo así pienso que es el fetichismo, en el sentido de eh, a partir de la mercancía querer explicar las relaciones reales y no a partir de lo que existe por detrás o por debajo de la mercancía. Si pensamos en los valores a partir de los juegos de los precios, tenemos un problema, porque no vemos la ley de valor que actúa a nuestras espaldas. Así que veamos estas tres condiciones, que coinciden con los tres momentos, en la idea social. La, la primera condición era estos, esta asensibilidad de los elementos. Y nosotros habíamos hablado de átomos trabajo y átomos capital. Estos átomos no aparecen nunca, o sea, siempre tenemos trabajadores capitalistas, pero las relaciones reales, ideales, se establecen entre estos átomos, por eso no son sensibles. Así que hasta acá podríamos decir que, que aplica. La segunda condición tenemos eh, las relaciones recíprocas internas o inmanentes. Las leyes son solo del capitalismo para sí mismo y todo el sistema está sometido a esas leyes. No hay elementos, no hay átomos por ahí, un átomo de trabajo que quede flotando sin estar sometido a relaciones, eh, relaciones de producción y de propiedad capitalistas. Todo átomo está relacionado con todo átomo. El átomo capital. Está igualmente sometido que el átomo trabajo. Tercera y última condición, esa multiplicidad se encarna necesariamente en relaciones actuales, como por ejemplo jurídicas y políticas. Se encarna en términos actuales, en esas es lo que Marx llama como máscaras escénicas, que son el capitalista y el trabajador, o sea, las máscaras que se pone el capital o que se pone el trabajo para salir al teatro actual y se encarna por último en formas actuales, o sea, en trabajos concretos y en la división social del trabajo. Este último punto, esta última condición, es la que nos da eh, la génesis particular de la idea. O sea, la, la estructura dijimos que se, necesariamente se encarna en una actualidad. Pero no se vuelve ella misma actual. Así que tenemos acá este esquema tripartito del capitalismo. Tenemos elementos diferenciales. Que entran en relaciones específicas entre sí. Estas relaciones nos dan puntos notables. Finalmente, esos puntos notables y esas relaciones se encarnan en una actualidad. En relaciones actuales, en términos reales, etc. Pero volvamos un poquitito a la matemática para una última vez. Habíamos dicho que, que, la, que la idea es un problema. Dijimos que no se confunden con sus soluciones. Entonces... ¿Cómo podemos pasar del problema a la solución? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos saber que el problema tiene una solución? Acá Deleuze eh, eh, trae a dos matemáticos, Abel y Galois, que proponen algo muy complicado, que es, eh, es la teoría de los grupos para, para, res, para resolver eh, eh, polinomios de grado 5, que es bastante difícil, pero el procedimiento más o menos es, Ir adjuntando al problema que tenemos inicial, ir adjuntando nuevos grupos, llamamos grupo de adjunción. Y lo que se hace es ir permutando esos elementos, los elementos de grupo, para encontrar las permutaciones que mantengan la identidad. Si yo tengo x1 y x2, y si yo digo, yo digo x2 x1 es lo mismo, listo. Después armo un nuevo grupo así y voy siguiendo hasta que me queda una identidad total. eso es la determinación progresiva del problema según Deleuze. Vamos determinando el problema, no lo solucionamos, pero determinamos la posibilidad de ser resuelto. Yo creo que eso, algo así, existe en la exposición del capital. Eh, eh, mercancía, y va adjuntando grupos, adjunta la circulación de las mercancías, el ciclo del dinero, proceso de capital, proceso de producción, de circulación, eventualmente llegamos a algo de la solución en el tomo 3. De precios, de ofertas y demandas, de baja tendencial. O sea, no solamente Marx adjunta problemas, decide qué grupos adjuntar en qué momento, cuál es primero y cuál es después. Por eso hay un motivo por el cual Marx no habla de precios hasta el final de la obra. Hay que, hay, que, hay que determinar bien el problema y posiblemente la crítica de Marx, la crítica política de Marx, económica, sea una dialéctica de los problemas. Yo creo que eso... Es suficiente para, para, para alumbrar esa relación entre Deleuze y Marx, así que quiero pasar a las, a las posibilidades antropológicas que nos quedan acá. Habíamos mencionado que, no, que en, la, en las relaciones ideales de la idea no entran ni, ni humanos ni personas. Hay términos, ahí estaban esos átomos. Hay relaciones entre los términos. Eventualmente llegamos a, a humanos constantes y sonantes que encarnan esas relaciones. Yo creo que eso existe en el capital también. Es, es Esa cita del prólogo que ya leí. Las personas solo nos interesan como exponentes de determinadas relaciones de clase. Primero están las relaciones. Esas relaciones entre átomos. Las personas vienen bastante después. Por eso, en el capital hay capital. Hay trabajo libre, hay máquinas, hay medios. Pero ni el capital tiene piernas ni el trabajo manos. Hacen falta vehículos conscientes. Yo creo que esa búsqueda del capital y del trabajo de esos vehículos conscientes eh, se lo podemos ver en el proceso de individuación, ese es el que nos va a alumbrar. Y, y habría que ver eh, obviamente en, en, en futuras investigaciones eh, de qué manera lo hace, porque primero esa idea genera sus individuos, sí, o sea van a haber trabajadores, van a haber capitalistas, pero no los produce ex nihilo, no creo que lo produzca con sus piernas y sus manos y, y sus ojos. Eh, entonces, ¿de dónde salen esos vehículos donde se va a encarnar la idea? Se quiere decir una especie de interferencia, ¿no? con una idea biológica o una idea humana, si existe. Y, y así podríamos eh, plantear un diálogo más solidario del sistema de Mars con otros con otros planteos, como, por ejemplo, una biopolítica o una hipotética catástrofe sanitaria. ¿Quién viene primero ahí? ¿La idea social o la biológica? Segundo punto a, a, a investigar, la maquinaria. El, el, el desarrollo de la maquinaria es crucial en el capital, y, y, y en cierto sentido pienso que las relaciones esas que se establecen en la idea son maquínicas, no son humanas. Porque, está bien, sobre el, el humanismo o antihumanismo de Marx se habló un montón, pero yo creo que... El planteo del capital, o sea, del capitalismo mismo, es antihumanista, porque no, en, su, en su misma estructura no deja lugar para lo humano. Es más, se, se esfuerza por, por rechazarlo por medio de la maquinaria. Por eso la maquinaria no es tan crucial, porque le permite al capitalismo rebasar todos esos límites naturales que imponían eh, las limitaciones fisiológicas y biológicas del humano. Es, eso que queda de humano, el trabajo, queda totalmente bajo el comando del capital. Entonces, si nos quedaba lejos el humano, al principio, con la introducción de la maquinaria nos queda más lejos todavía. Incluso habría que ver, a la luz del capitalismo humano que tenemos hoy en día, esta subsunción, como dicen algunos autores hoy, total de la vida al capital. Avanza incluso más, ya no es la individuación de meros trabajadores, sino que de vidas mismas. Entonces yo creo que acá... Eh, es vocé, lo que es de esta, esta relación, no es un mero juego filosófico de, de, de ver qué pasa. Eh, yo creo que plantear el, el, el capital en, en términos de idea social nos allana al campo para pensar estos fenómenos de individuación que pienso aparecen insinuados en el capital, pero no están desarrollados del todo. Y creo que es con la individuación, finalmente, que podemos plantear en términos ontológicos temas, por ejemplo, como la alienación no como hechos sociales o psicológicos, como, como restos necesarios, sino como partes de la forma estructural misma, como una propiedad ontológica, social, que se organiza y se expresa en el sistema capitalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Teo. Eh, ahora tenemos un espacio más o menos de media hora para... Iniciar eh, un diálogo Preguntas Comentarios Tienen abajo una manito eh, El que quiere Hacer una pregunta Un comentario Bien Teo eh, levantó la mano Así que te cedo la palabra Sí, Ya, ya que estoy con el envión eh, Quería hacer una pregunta a Eduardo eh, Cuando Cuando mencionó El, el, el trabajo El Hegel eh, Mencionó algo así como, como un doble acceso, porque por un lado el trabajo, eh, si sí, sí, entendí bien, obviamente, ¿no? eh, produce los, los productos de consumo y también porque por medio del trabajo se los compra, si sí, lo entendí bien. Pero sí. te quería preguntar si, si podés ahondar un poquito más ahí, porque al menos como lo pienso yo, y bueno, obviamente lo pienso desde Marx, eh, son dos vías distintas hacia, hacia lo mismo, entonces... Me gustaría si, si me podés comentar un poco más sobre eso. Sí, no, lo, lo, lo preguntaste bien. digamos es Yo lo planteaba como un, como un silogismo, digamos en el sentido de que une esos extremos ¿no? que vos mencionaste. Por un lado, la necesidad y la satisfacción de la necesidad. ¿no? Y es eh, esto que vos decías de que solo a través del trabajo puedo acceder a los bienes de consumo necesarios para satisfacer las, las necesidades. Y por otro lado, como una relación entre, eh, por un lado consumidores y por otro lado productores, ¿no? yo creo que eso está planteado en esos términos en G, yo no sé si, si eso es hoy, digamos, lo, la manera correcta de plantearlo, quiero decir, ¿no? pero, pero sí hay, hay como una relación, por un lado de sujeto a objeto, digamos, y de otro lado de sujeto a sujeto. A mí lo que me interesa de eso es relacionarlo justamente, o sea, es... es poner en evidencia la dimensión de intersubjetividad que hay en, esa, en ese planteo. ¿no? Es decir, el hecho de que no es esta situación, digamos, adánica, en la cual eh, recogemos los productos, los productos no son productos justamente, ¿no? es decir, los, lo que necesitamos para comer o para vestirnos de la naturaleza, digamos, ni tampoco que, que inmediatamente trabajamos aquello que vamos a usar que se me ocurre que quizás es una versión más, más al estilo de Locke, ¿no? El trabajo como lo que modifica la naturaleza pero para el propio beneficio, ¿no? Acá está como un poco aplazado ese beneficio, digamos, en función del de acrecentamiento del patrimonio general o de la riqueza, riqueza social. Es un poco ese el planteo, pero no, no sé en qué punto te parecía que había alguna... Yo pensaba más que nada en el... En el o sea, el primer punto está clarísimo, el de por el medio del trabajo se hacen productos y el trabajo es eh, digamos es social, entonces ya los productos son sociales, pero en el momento en que el, eh, mi, mi trabajo, por medio de mi trabajo, consigo productos que no produje yo, que es la gracia, eh, esa relación es la que más me hacía, me hacía fuerza porque pensando en que, en que ya debía pensar en cierta forma de trabajo salariado, no es tanto por el trabajo que uno compra, consigue en mercancía, sino que es por la plata que le dan por su trabajo. Entonces, era más que nada eso, eh, porque tampoco quiero eh, amarxizar a Hegel, porque el planteo es de Hegel y no de Marx. Eh, entonces quería ver un poco más esa pata del silogismo. Sí, no, no, no parece precisamente el dinero, digamos, como el medio, sino justamente el trabajo. Digamos, en el sentido de que, no solo consigo el dinero para acceder a los bienes, sino también consigo una identidad social. Digamos. O sea, tiene un sentido mucho más amplio que el del dinero, digamos, es decir, un trabajo. ¿no? Es decir, a través del trabajo pertenezco a una comunidad, por ejemplo, de mi corporación, es decir, la que sea en cada caso, ¿no? puede ser una corporación, puede ser también una universidad, digamos, no sé si puedo ser en tanto profesor, miembro de una comunidad, que me reconoce como tal, es decir, el trabajo digamos, va más allá de la remuneración, quiero decir, en el sentido de que tiene esta raíz ética que menciona Hegel, ¿no? de, o el fundamento ético, eh, que se ve justamente en los casos donde no está presente, es decir, donde no puedo acceder a los medios para la satisfacción de mis necesidades porque no tengo, el, eh, no tengo trabajo, por ejemplo. Digamos, la situación de alguien que esté en la pobreza y tenga trabajo, me parece que era una situación delirante en ese momento, ¿no? Es decir, estar en la pobreza significaba no tener un trabajo, digamos, o no tener un trabajo eh, reconocido como tal socialmente. ¿no? Entonces, en esos extremos es donde se ve justamente la, la, la falta de ese reconocimiento que se da justamente en la comunidad en la cual yo pertenezco por mi trabajo, un trabajo libremente elegido, ¿no? Una ocupación. Realmente, libremente elegida, cosa que no se da, por supuesto, en la, en la escena de la fenomenología del espíritu, donde hay una situación de servidumbre. A mí me queda clarísimo, gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? Es una pregunta para Sara. Ah, bueno, o después te paso. No, no, dale, dale, Adrián, mientras le. Lo, lo vi después. Eh, dale, no, dale, metele, metele. Dale, eh, me pareció muy interesante como la, la discusión entre Koyev y Strauss. Eh, si no entendí mal, digamos, la disputa en torno a la verdad es la disputa en torno a una verdad que es eterna a una verdad que es histórica. Ahora, eh, mi pregunta sería la siguiente, digamos, eh, ¿hay algún tipo de concepción algo así como formal de la verdad porque si la verdad es sea un orden, digamos, eterno o la verdad es lo que deviene en ambos casos presupone la noción de qué es la verdad ¿hay algún tipo de discusión en torno a esa noción de verdad? Eh, gracias Adrián eh, en ambos casos lo que hay es una la presuposición de que hay algo así como la verdad, digamos, esto es lo que aparece en, en ambos casos. En Koyev, en que, que es el que más conozco de los dos, me parece que no hay en ningún momento una eh, un planteo acerca de cuál, eh, un planteo acerca de cuál es la la constitución de la verdad sino la idea de que la verdad es eh, histórica, de que la verdad es, es tiempo. ¿sí? El, el, la gran adquisición de Hegel, lo que hace de Hegel el filósofo moderno, ¿sí? es justamente el, haber pens el, el, el, el pensar el concepto como tiempo, el, verdad el pensar la verdad como tiempo. Eh, eh, pero me, me parece que no no hay en ni en Koyeb y hasta donde conozco tampoco tampoco en Strauss una una, una discusión acerca de si sí, hay en Koyeb hay aparece un problema en Koyeb que no sé si tiene que ver con, con lo que vos estás preguntando que es el, el, el problema de la, de la relación entre um, cuál es el criterio de la verdad ¿no? esto sí aparece claro, en, en, en, en los esa esto no aparece en la discusión con Strauss En el texto sobre la tiranía En este proyecto, digamos, que inicialmente pertenece a Strauss Y que Strauss después lo invita a participar a Koyev Aparece, me parece a mí, en las lecciones Sobre la introducción a la lectura de Hegel Pero allí aparece de manera muy problemática Porque justamente hay un pasaje Creo que es el del seminario Del último seminario, en 1938, 19... 39, en el cual él dice algo así, bueno, en realidad tenemos dos criterios. Un criterio es el de la circularidad sistemática, y el otro criterio es el estado universal y homogéneo. Eh, y dice, bueno, el, el problema de Hegel es que Hegel habiendo pensado, Hegel pensando que había accedido a uno de los criterios, el de la, el de la, el de la circularidad sistemática, entonces pensó que necesariamente se había realizado el otro el del Estado universal y homogéneo. Y, esto, y este, este fue el error de Hegel, al menos en los, en los seminarios de los, años, de los años 30 para, para Coller. Eh, pero justamente esto es lo que pone, me parece a mí, en, en peligro, digamos, o muestra que esos dos criterios que él está utilizando y que deberían ser criterios, eh, ¿cómo decir?, eh, de tales que remiten necesariamente el uno, el uno al otro, ¿sí? ¿Cómo puede ser que se haya dado uno, el de la circularidad sistemática, sin que se haya dado el otro? Esto es un gran tormento, me parece a mí, para, para Kojev, que, eh, que tiene que ver con la cuestión del fin de la historia, del estado universal y homogéneo, eh, si este estado es el mejor, ¿por qué? Y bueno, es el mejor, pero es el mejor, y por ¿cómo sabemos que es el mejor? Bueno, es el mejor porque es el último, ¿no? Bueno. Es esto eh, me parece que tiene que ver con un gran eh, tormento que, que, que de, de Coller, tanto en los años 30 como después, en los, en los, digamos, en, en su segunda vida eh, como, como funcionario, como funcionario del, del, del, del gobierno francés, me parece, pero eh, Strauss lo conozco mucho menos, que en, en Strauss no aparece esta, esta, esta cuestión del, de, de, del criterio, o por lo menos para, desde el punto de vista de Koyev, el problema de Strauss es que justamente no habría un criterio, porque si, si, si para, para Koyev el único criterio de la verdad es la objetivación de la verdad, es el pasaje de la certeza subjetiva a la verdad objetiva, es el hacerse historia, el imponerse de la verdad, en la historia, la verdad, pensada en los términos de conciencia individual, de adquisis, de certeza subjetiva, eh, en realidad me deja sin criterio. No, no tengo modo claro. de distinguir, dice Koyev, entre el filóso entre el sabio y el loco. Claro. Muy claro. Eh, Gracias. Pero esto. Gracias. Eh, Julián, querías hacer una pregunta. Sí, eh, sí, tengo preguntas para Sandra y para Teo, empiezo por Sandra, que es la que estaba con la palabra este, empeñada, y además no, no, no sé cuán, eh, cuán alejada está de la, de la pregunta que, que hacías Adrián. Eh, bueno, en primer lugar, eh, hemos charlado, creo, no creo que ninguno de los dos nos acordemos el contenido de esas charlas, Sandra, torno a el lugar de Koyev en la, en la antropología filosófica clásica, digamos, de, de la Alemania, de, o sea, en su lugar, cómo como, como como hacerlo entrar en debate con esos autores de la Alemania de los, de los años 20, y, y pero me parece que en los términos que lo planteaste, aparece bastante clara su filiación en torno a esta idea kantiana de la antropología, de lo que el hombre hace, puede y debe hacer de sí mismo, bueno, parece estar ahí muy presente en en la caracterización que vos hiciste. Pero me llamó la atención, lo de Strauss, que estoy casi seguro que sobre Strauss no hablamos, pero quizás sí, este, el tema de, como que se sale de esa, salta de toda esa visión para ponerse en un lugar más antiguo, ¿no? Donde, por eso me llamó la atención cuando respondiste decir no, no hay criterio de verdad, pero en lo que yo llegué a entender de cómo se expusiste, era casi lo contrario, porque la verdad es, ob es tan objetiva que no necesita un, pro, un proceso para hacerse, sino que está ahí y, y, y manda. Me, me, igual, me, me, no para discutir ahora, pero me llamó la atención porque los dos como que se acusaban de dogmáticos uno al otro, ¿no? Los dos dicen, bueno, lo que es, en un sentido distinto, pero siempre lo que, lo que es, es lo que es. Bueno, no importa. Eh, entonces, digo, si me, me, si me confirmás esta idea de que Strauss estaría, digamos, por fuera de, de cierta visión de lo humano como como lo que no es natural, porque se hace a sí mismo, eh, y cómo aparecería el lugar de la naturaleza en esta visión de Strauss, ¿no? porque si él, sos, por lo menos por lo que dijiste, Coyem lo acusa de suponer una naturaleza humana, pero entonces este criterio de verdad que preguntaría Adrián, casi que pareciera, puedo decir, conjeturando a partir de lo que vos dijiste, que quizás la naturaleza podría ser en definitiva, eh, un criterio de verdad, si hay una reivindicación en el sentido de lo natural como criterio o algo así. También pensando en esta discusión que había entre me voy a la montaña o me voy a la plaza, dónde me, ¿dónde me ubico para pensar? Bueno, en fin. Y, y todo esto, y ahí queda en esto cierro, eh, me, me lleva a pensar lo que más me preocupa a mí eh, de todo esto es cómo sería hoy, ¿no? Porque hoy sería ni Strauss. Nicoyev, de alguna manera, era problemática en torno al lugar que tiene la naturaleza, me parecía que la naturaleza también tiene una historia y que también le pasan cosas, por cierto, de alguna manera, aunque sea, y, pero, y al mismo tiempo, esa sería la parte Coyeviana, pero la parte de Strauss sería, ¿y qué, qué hace de nosotros eso, eso que también le pasa a la naturaleza o qué hace nuestra naturaleza humana todo, toda esta sensación de que la naturaleza bien y y cambia nuestra historia, entonces se entiende la pregunta, ¿no? En esa relación más simbiótica que sentimos con la naturaleza y que en la mesa de al lado se está hablando eh, mucho más. Bueno, si da para pensar algo en nuestra actualidad o si te da a vos para pensar algo en nuestra actualidad a partir de estas coordenadas. Bueno, muy, muy difícil, además era un montón de cosas, ya me las olvidé, juli eh, Perfecto, como todas nuestras conversaciones, excelente. nuestras conversaciones. A ver, la, la cuestión de él eh, de ambos se acusan de, de dogmáticos, es absolutamente. En, en el fondo es absolutamente así, no, no, no utilizan esos, esos términos, digamos, no utilizan en término el término dogmático, pero como dije antes, para, para desde la perspectiva de Strauss el, el, el riesgo que conlleva la perspectiva de Koyev es que se hace de lo que es la norma. ¿sí? Eh, la, la, se aplasta la filosofía en, en, en, en lo que es. ¿sí? No, no, no se deja espacio para una, para, una, para una ulterioridad. Desde la perspectiva de el problema es que esa ulterioridad es inaferrable. Esa ulterioridad, como no, eh, como no tiene verificación, ¿sí? eh, queda en, en el espacio, que para él es el espacio de la doxa o del silencio, o de, de la intuición intelectual, de la, de, la, de la revelación de la revelación eh, divina, pero por eso decía, desde el punto de vista de Koyev no hay criterio. ¿Sí? La, la posición de Strauss me deja sin, nos deja sin, sin, sin criterio Y entonces ya no hay forma de distinguir entre, un, entre el filósofo y el loco Entre el sabio y, y, y el loco sea que sí, ambos se, eh, se acusan de, de... Podríamos decir ambos se acusan de, de dogmático. Eh, la cuestión de eh, Strauss se presenta y, y, y toda la discusión entre ellos en este, en este texto, se, se pone en los términos de una discusión entre una posición que defiende eh, la posición griega clásica, una, lo, que, lo que Strauss llama una antropología, una concepción antropológica, ontológica y epistémica clásica, griega clásica, ¿sí? eh, y y una posición como la de Koyev que defendería una posición moderna. Y le dice, justamente porque usted representa tan bien esta posición moderna, con usted vale la pena discutir. Es con uno de los pocos con los cuales vale la pena, vale la pena discutir. Eh, y otra cosa, no sé, qué había otra cosa más acerca de cómo... Sí, cómo el lo... en la antropología filosófica clásica, digamos, del... Alemania de los años 20. ¿Cómo ubico esto? Eh, bueno, obviamente eh, eh, la, la, Koyev es un, ¿cómo decir? Es, es, es, es un ecléctico, digamos, y su, y su posición es una. El, el, toda su, su, su teoría, entre comillas, es un es el resultado y él mismo lo dice, digamos, lo, lo declara explícitamente de la de la articulación y de la conjunción entre Hegel, la, más específicamente la fenomenología del espíritu de Hegel, eh, el joven Marx, ¿sí? eh, la, la, la, el énfasis de la, de la idea, de, de, la idea de, de, de trabajo, y eh, Heidegger, la idea del hombre como un ser, como un ser para la muerte. Lo, lo que dice él es que hay que leer a Hegel, digamos, a través de estas dos... De estas dos de estas dos lentes. ¿sí? Eh, a, a Marx insiste sobre, sobre, sobre la cuestión del trabajo, pero a Marx le falta la idea de la muerte, ¿sí? Heidegger insiste sobre, sobre la idea de la muerte, pero justamente porque le falta la, la cuestión del, del, del trabajo, pierde, digamos, Heidegger pierde todo el significado de la historia, ¿sí? que es lo que a, a, a Coyev le interesa. Eh, bueno, además, estas son las tres líneas fundamentales, pero bueno, después aparecen, obviamente, eh, eh, las la, la, la, la lecturas que ya a principios de los años 30, Jean Baal, digamos, eh, hace, hace, hace de Hegel, pero, pero bueno, me parece que las, que las tres líneas fundamentales, aparece Nietzsche también, obviamente, pero me parece que las, los, las dos líneas fundamentales son Marx. Y Heidegger para poder leer a, para poder leer a, a, a Hegel. Eh, no sé. y, y, y la última cuestión: a mí lo que me interesa de esta discusión es, es, es la, la idea de que parece, que, que parece haber acá una especie de, de, de contraposición que termina siendo un callejón sin salida entre eh, idea entre verdad como trascendencia y verdad como inmanencia. ¿Sí? Esto, esto es lo que me, lo que me interesa de, la, de esta discusión. ¿no? Que la, Lo que me parece que habría que ver es, bueno, ¿es realmente así? O sea, hay, es, son solo estas dos posibilidades y no hay otra, no, no, no hay otra, ¿no? Porque esto es un callejón sin salida, entonces. Eh, si, o un camino, o, o tomar un camino, o tomar el otro, parece que nos, nos deja o en, en una posición de tipo aristocrática, le diría Koyev, a, a, a strauss o en una posición que finalmente lo que hace es certificar lo que es. ¿sí? Como Sería la posición de, de, de Koyev. Gracias, Sandra. Eh, le pregunto primero, veo que tenemos otra pregunta, tenía la de Teo, ¿cómo hacemos, Adrián. ¿Estás muteado? Perdón, no me di cuenta. Hay dos, hay dos preguntas. La tuya que te quedó para Teo y acá Joan está sí. levantando la mano. Si formulan las preguntas breves, cerramos la mesa con tu pregunta y la de Joan. Dale, entonces pregunto. Eh, no, mi pregunta era, eh, bueno, felicitaciones por el trabajo, Teo, eh, y no, mi pregunta es este, esto que dijiste al principio, que dijiste al final, este, esta idea marxista de que los, las personas solo nos importan como expresiones de fuerza de trabajo, fuerza de capital, etcétera, etcétera, eh, es un tanto a diagnóstico ¿no? de la época, es muy funcional, me encanta lo que haces en la combinación con, con Deleuze, eh, como pones en funcionalidad un montón de, de conceptos ahí muy bien, pero mi, mi pros... ¿cómo sería tu postura con esto? ¿no? Porque algo del tono del final era como crítico, bueno, es demasiado, se nos pone muy antihumanista y con la de Deleuze más todavía, porque se hace todo maquínico en el fondo ontológico y dónde quedamos nosotros, pero el tema es cómo esta cosa lúgubre que transmitís, por dónde pensás que puedes posicionarte para salir sin caer en algo que, que mencionabas, que es el este fetichismo de lo sensible. no Ah, bueno, defendamos al, a lo humano, sensible, como tocar entre nosotros, haciendo lo que me parece, cuando reconstruías a Marx, te parecía bien, es decir, no podemos... Eh, proyectar de las categorías más básicas sensibles hacia, entiendes? O sea, eso no te gusta, pero ¿cómo haces entonces para salirte de decir y bueno, somos máquinas y nos joderemos? Eh, gran pregunta. Eh, creo que también parte de, de, o sea, yo creo que en cierto sentido el planteo de Marx, como lo hace en el Capital, por ahí no teóricamente, pero sí de, de, de intención, es muy humanista. Eh, pero de, de, de, de, de camiseta. Eh, pero lo que él termina presentando, o sea, el, el sistema que él termina presentando es puramente antihumanista, pero no porque él quiera que sea así, sino porque es lo que le toca presentar como buen científico. O sea, es lo que es. Eh, Creo, o sea, me, lo que me interesaba era, como decías vos, radicalizar ese antihumanismo y también ese antipersonalismo que, que, que me parece que. Por ahí uno es colorario del otro, no estoy seguro cuál de cuál. Eh, y lo que yo creo es, eh, o sea, sigue, obviamente está la salida práctica, eh, que es la única en realidad. no Si uno eh, piensa en Marx y piensa en esto, eh, eh, si uno no, no piensa en lo práctico, no tiene sentido. O sea, no lo pienses directamente. Más fácil. Eh, en cierto sentido, eh, eh, justamente es radicalizar que ya desde el vamos... La pro, ontológicamente se es, es antihumanista, ¿no? No, no, no solo eh, éticamente o, o epistemológicamente, es de entrada, esto no deja lugar para, para, para, para el humano, para lo humano. Si bien, como había, yo había mencionado, que, que estaba este, este, este dejo, esta, esta, esta mugre de las de la, de la sociedad feudales que queda todavía en, en el capitalismo, eh, una vez que aparece la maquinaria, eso vuela por los aires, no queda nada y es. Yo quería mostrar eso, que ahí se empieza a mostrar el carácter ni siquiera antihumanista, a humanista. Ahumanista. Entonces, por ahí el, el planteo sea por, por, por decir, eh, primero por mencionar esa, esa, esa radicalidad de, del antihumanismo y segundo por, por pensar hasta dónde podemos eh, pilotearla por acá. Es decir, bueno, tenemos una base muy antihumanista y yo creo que acá hay unos humanos, no sabemos muy bien qué es el humano, pero hay unos más o menos. Eh, o sea, está la pregunta de cómo la piloteamos, y después la pregunta de, desde el vamos estamos mal, eh, que bueno, esa es la, la, la pregunta marxista, no el, el, el, la contradicción estructural misma del, del, del, del sistema. Yo creo que eh, la cuestión va por ese lado, por, por, por acentuar ese carácter eh, para, para pensar eh, si lo mantenemos o si hay que darlo de, de, de baja por completo. Bien, eh, bueno, la última pregunta para, creo que te llama Joan, no sé si ese es tu, tu nombre. ah ¿Qué tal? No, José, pero bueno, si sí, todo el mundo... Por José, es lo que veo acá. El, sí, no, sí, aparece ahí, Joandro. Sí, eh, yo tengo una pregunta bueno. muy breve para Eduardo y después para Sandra, otra, otra pregunta. Aprovecho para saludar a Julián, que fue mi profesor de práctico, yo estoy volviendo a la carrera y bueno, fue mi profesor de prácticos ahí en Antropología Filosófica, y tengo un gran recuerdo. Le quería preguntar a Eduardo, ahora cuando escucha nuevamente su exposición, ¿qué parágrafos me recomienda prestar la atención de la fenomenología y de la filosofía del derecho? Recién habías comentado el parágrafo 92 sobre el trabajo. Sí, sí quería saber No, de la, de la fenomenología, eh, el capítulo 4, la, la primera parte, la parte A, digamos, es la que yo tomé, de la filosofía del derecho, sobre todo la sección, sobre, el capítulo de la sociedad civil, la sección sobre el sistema de las necesidades, ahí creo que está básicamente lo más importante, después hay algunos otros parágrafos, pero son algunas observaciones sueltas, pero yo creo que esos dos son los más importantes, y después en la enciclopedia de la ciencia filosófica eh, hay una brevísima parte dedicada a la fenomenología del espíritu, en la dentro de la filosofía del espíritu subjetivo, donde hace como una especie de recapitulación de lo que dice en la fenomenología del espíritu, la obra, digamos, el libro, eh, que es interesante para hacer la comparación, justamente buenísimo, gracias no, y no, no, no. le pregunto a Sandra este bueno, por un lado si yo ahora puedo pa pasar mi mail acá por el chat y lo que expusiste si, si podés enviarlo por mail y te quería preguntar porque no, no me había quedado en claro cuando introducís a Platón, no sé si yo entendí mal eh, esto que comentás de los deseos diferentes, diferentes entre Polis y el filósofo y también quiero preguntarte, porque, bueno, como, como les digo, yo estoy volviendo a la carrera y, por ejemplo, un autor como Genofonte o muchos autores que eran de tradición era una especie de mala palabra y ahora estoy notando como que hay una especie de reconocimiento a estos autores, no sé si es algo de, de acá en, en Argentina o está sucediendo en el mundo o es una percepción totalmente privada y no, no está pasando nada de eso. Bueno, yo de Strauss no, no leí nada de sí tuve que leer, y, y bueno, este del Hierón lo que, lo que recuerdo es esto de Simónides re, dándole consejos, y bueno, el tema de la tiranía, y también, bueno, si, si podés comentarme un poco al respecto... Este, yo cuando lo leí lo vi como una especie del príncipe de Maquiavelo de la antigüedad, ¿no? pero ahora no, no recuerdo bien. Pero eso es lo de los deseos diferentes entre Polis y el filósofo, y si hay una, digamos, una reivindicación de los, que, los llamados socráticos menores, creo que era, no me acuerdo bien. Perdón, estaba, estaba muteado. El... Eh... La cuestión de los deseos diferentes, ahí, de vuelta, es un tema que está en discusión entre Strauss y Koyev, en en el, el, el texto del que estoy hablando es un texto que eh, Strauss tiene en mente en los años 40, eh, hacer una traducción del texto de, de, de Genofonte, de Lierón y comentar, primero una traducción y después un comentario. Le envía una carta a Koyev a fines de los años 40 y le dice, bueno, yo tengo este proyecto, eh, me gustaría que usted escriba una reseña crítica sobre este proyecto, sobre, sobre, sobre mi traducción y mi comentario. Coyev acepta, pero le dice, bueno, lo que yo le propongo es que escribamos un texto, que publiquemos un texto conjunto que contenga su traducción, su comentario, mi comentario a su comentario, y si usted quiere una respuesta a lo que yo, a lo que yo escribí. La cuestión, el, el texto pasa por varias vicisitudes. Primero se publica solo la reseña de, de, de, de Collebre en una, en una revista en 1950. Y finalmente en 1954 se publica el texto en francés que contiene la, el, la traducción de Genofonte, del hierón de Genofonte, el comentario de Strauss. La respuesta o la respuesta, la, la, el comentario crítico de Koyev a ese comentario de Strauss, y la respuesta, el restatement de Strauss al comentario de Koyev. Desde, el, primer, desde el, el texto de Koyev, que se publica en 1950, que el título originario era La acción política del filósofo, se pone en evidencia que lo que está en juego para, para Koyev en el texto de, de Genofonte y en, la, en el comentario que Strauss hace del texto de Genofonte, es la cuestión de la relación entre saber y poder. Y la cuestión de la relación entre saber y poder, dice, dice, dice Koyev, eh, implica la cuestión de la relación entre naturaleza e historia y la cuestión del, de la verdad y del ser y de la actuación de la verdad en el mundo. De ahí parte, digamos, toda una discusión que se despliega en ese texto y en las, y en las cartas. Eh, que tiene varios ejes, como dije, para mí el, la, el eje filosófico-político, el eje antropológico y el eje ontológico, que se entrelazan constantemente. Eh, la cuestión para, para, para Strauss, es que, para, para Koyer, perdón, es que tanto el filósofo como el, como el, como el político no pueden sino estar movidos por un deseo, el deseo de reconocimiento. Para Strauss, ¿sí? no se puede reducir la naturaleza humana a deseo de reconocimiento. Este es el punto. Esto lo dice también en las, en las notas sobre el concepto de lo político de Karl schmitt Strauss. ¿no? Cuando dice, bueno, habría que abandonar la, la, la, la idea jovesiana de, de naturaleza, eh, y, y hace una, una liga, digamos, vincula la idea eh, jovesiana de, de esa emancipación de las pasiones, y ese reducir el hombre a, a pasiones, y a pasión en el sentido de deseo, de reconocimiento, que, va, que aparece también en, en collar Esa es la discusión, si se puede o no reducir el... el, el y sí, si no se puede hacer eso, obviamente, para, para, para Strauss, esto significa que no puede haber identidad, no se puede disolver, eh, no, se, no puede haber identidad entre filosofía y polis, y polis, y no puede haber identidad entonces entre teoría y praxis. Este es el punto. Para él, esto es esa identidad eh, es aquello a lo cual lleva el, la, la concepción moderna. Bueno, eh, vamos a cerrar entonces esta mesa con un gran aplauso para todos los participantes. Eh, realmente fue una excelente mesa. Y los invito a seguir eh, asistiendo a las jornadas que reanudamos a las 3 de la tarde acá vía vía MIT también. ¿no? Y, y después comienza la primera mesa, que es la mesa inaugural que va a exponer eh, el proyecto de Susana Barrosa. Buenísimo. Bueno. Bueno, almuerzo buen y nos vemos a la tarde. Chao. Hasta luego.